Llegó la hora. No importa dónde estés o en qué ciudad vivas. Desde el norte hasta el sur, todos llevamos un guerrero dentro. Que nos hace latir el corazón como si fueran tambores de guerra. Que gritan en cada batalla todo lo que nos quema por dentro. Porque nuestra pasión no entiende de fronteras. Y siempre estaremos ahí. En las buenas Y en las no tan buenas Porque sin ti No somos nada Pero contigo Somos legión Estés donde estés Recuerda siempre esto Tú Eres Santos. Si tú también sentiste el llamado, tienes un guerrero dentro. Club Santos Laguna. En primer lugar, estamos muy, muy ilusionados de, de, con el regreso en Santos, en Torreón, con el grupo de Orlega Sports. Ha, ha sido una, una etapa muy linda que vivimos hace casi 10 años, porque la empezamos, un poquito menos cuando la terminamos. Pero fue un momento muy importante en nuestra, en nuestra vida. Fue un, un momento, yo te diría mismo, determinante en relación a, a lo que somos hoy como personas, lo que somos hoy también. Como, como entrenadores y como agentes de, del fútbol. Entonces, estamos muy agradecidos, pero muy agradecidos por lo que fue esa oportunidad en un primer momento, y por supuesto, muy agradecidos también con lo que es la oportunidad de regresar e iniciar un nuevo ciclo. Creo que las cosas que, que se dieron fueron cosas muy, muy buenas, muy interesantes, y, y que solo la logramos porque fue un trabajo en conjunto, y eso es lo que yo más me identifico en lo que es el fútbol mi manera de mi filosofía, de estar en la vida. Entonces creo que fue algo muy importante porque valorando lo que es el trabajo colectivo de las personas, de una institución y de lo que es el gusto que uno tiene de trabajar en el día con día para esa institución en particular, entonces nos llena de, de orgullo y estamos muy felices de poder regresar sin querer llevar con nosotros lo que es ese pasado, pero sí con mucha ilusión de empezar hacia el futuro y de empezar de nuevo a construir cosas grandes como, como, como hemos hecho en el, en el proyecto. ¿sabes?